El Barbero Fantasma Estás a punto de conocer una de esas historias que solo viven en el recuerdo de quienes experimentaron la vivencia y que son muy difíciles de encontrar en internet. Es un caso difícil de definir ya que no se sabe si del personaje que hablaremos se trata de un criminal o un fantasma. Se le llamó El Barbero Fantasma. Este ente se movía en la oscuridad de la noche cometiendo sus extraños delitos. Estás a punto de entrar a mi canal de investigación, Oxlack. El siguiente caso ocurrió en la ciudad de Pascoula, ubicado en el estado de Mississippi. Era el año de 1942 cuando el mundo pasaba por una guerra mundial. La ciudad en pocos años creció excesivamente. Esto además de traer un beneficio económico a la región, también significó que la tasa de criminalidad se incrementara. Durante este año, los reportes de peleas y robos aumentaron, pero lo que realmente preocupaba a las personas era la amenaza que significaba la aparición del barbero fantasma. El historial de crímenes de este extraño ente Empezó la noche del 5 de junio, en el convento de Nuestra Señora de las Victorias, la joven Mary Evelyn Briggs contó que desde la ventana de su habitación vio como un hombre misterioso salía de su casa. La joven se encontraba ilesa, pero le faltaba un mechón de su cabello. Pocos días después, el ahora apodado Barbero Fantasma atacó de nuevo. Su víctima fue la pequeña Carol Patty, de tan solo seis años, llevándose un pedazo de su cabello. En esta ocasión, el barbero dejó una pista de su existencia, una huella cercana a la ventana. Su primera víctima, Evelyn Briggs, describió al fantasma como un hombre de baja estatura y que era bastante gordo. Para este punto, todo parecía indicar que las víctimas de este ente eran niñas pequeñas. Pero todo cambió en lo que fue su siguiente aparición. El barbero fantasma irrumpió en la casa del señor y la señora Hindelberg entrando por una ventana y en lugar de llevarse su mechón de cabello como de costumbre con una barra de metal atacó a la pareja dejando inconsciente al señor y llevándose los dientes delanteros de la señora Hindelberg. su último ataque fue contra la señora Taylor dijo que a mitad de la noche un olor nauseabundo la despertó lo siguiente que recordaba fue que despertó y repentinamente se sintió enferma además de que le faltaba un mechón de cabello Acudió con las autoridades quienes supieron que el fantasma pudo haberla atacado con cloroformo. Dos meses pasaron y la gente vivía con el miedo de ser atacados por el barbero fantasma. Sin embargo, sus apariciones cesaron. Un día la policía atrapó al barbero y químico William Dolan, acusándolo de ser el verdadero barbero fantasma. Todo esto surgió porque Dolan se enfrentó en un asunto legal con el señor Hindelberg y este creyó que Dolan fue a atacarlo a su casa en forma de venganza. Además, la policía dijo que encontraron un gran bulto de cabello humano atrás de la casa de William Dolan. Dolan no se cansó de decir que era inocente, pero todas las pruebas apuntaban a que él era el responsable de todo este caso. Fue sentenciado a 10 años de prisión por intento de asesinato, pero no por los incidentes del cabello. Años más tarde fue sometido a una prueba de detección de mentiras e increíblemente salió que no estaba mintiendo, por lo que su sentencia fue reducida. Hasta nuestros días muchos se preguntaron si el verdadero Dolan fue el responsable de algún crimen o si en verdad él fue el verdadero barbero fantasma. Se dice que ese año la policía estaba desesperada por cerrar el caso de este criminal, por lo que eligieron a él bajo la influencia de que Dolan era conocido por ser un simpatizante alemán y también era considerado por muchos como un traidor a su patria. Aún así, todavía no se sabe a ciencia cierta si el ente que entraba por las noches a las casas fue una persona real o en verdad se trataba de un caso sobrenatural. Si fue real pudo haberse tratado de un fetichista, un enfermo mental que coleccionaba mechones de cabello y objetos personales los cuales solo podía obtener de víctimas dormidas. Por eso irrumpía en las casas como un ladrón, tratando de saciar su ansiedad. Si se trató de un ser sobrenatural, es bastante extraño el que buscara mechones de cabello y este debió de ser material, por lo que no se trataría de un espíritu, sino más bien de un monstruo como el que acechaba a los niños pequeños. Este barbero fantasma sembró el terror por un tiempo y luego... Desapareció, dejando todo un misterio sin responder. ¿Qué historia tan inquietante no creen? Suscríbanse a este canal si les gustan este tipo de historias porque seguiré subiéndolas. Y también los invito a que se suscriban en mi segundo canal, en donde me acompañarán en viajes en busca de fenómenos paranormales, a lugares abandonados, casas embrujadas, sitios de misterio. Todo ese contenido lo van a poder ver en la ruta del misterio, el link se los dejaré en la descripción de este video, así que vayan y suscríbanse, allá los espero.